Thanks. <laughs> evolución de la escuela del tri, sé lo que quiero porque ya lo vi, como craneando estoy living the dream, dando todo el cariño que recibí, vibras de vida centrando a la pink, vibras de vida rapeando los keys, vibras del fucking 1993, ya no son dos locos soñando intento, nunca más plane, mueren lento, con el humor siempre highlight like benzo. perfumado con todo el incienso. Ah, mi no me dicen, alejo aslo, suena ese que lo escucho y me en diablo, tanto beat te perdiendo vocablos, nueve tras life and love, side right, runner, siempre Verde como banner desde always, poke. Veo todo con otro enfoque. Fuck los guachines que hablan de más y más y al ruido. Llega de atrás y tras la máscara, más para encontrar los real kills. Me piden gas. FC Haze, me tiran de 3 y lo subo hasta el 6. Es pesadilla de los DJs. Están flipando porque no lo veis. FC Haze, si pica hasta el 3. Le doy menos 6. Sé es que todo lo que dan no lo ven, pero no se va a parar si me pasa cada vez fuck haters.